Mildred Sánchez, quien resultó electa candidata a diputado en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, celebradas el pasado domingo, agradeció a Dios y a las personas que confiaron en su proyecto. Mira, primeramente Dios me dijo, mi hija no pasa vergüenza, y yo le creí a él Y me demostró que el que es bueno hijo tiene buen resultado. Y le doy gracias a la provincia de Duarte, mil gracias por ese apoyo, sin los recursos, simplemente por fe. Nosotros estamos en esta posición. Sánchez pidió a sus compañeros de partido trabajar reunidos para vencer la oposición en las elecciones del 20. Debemos de unificarnos, debemos de pensar que somos pélere, que si no nos unimos no estaremos en el Estado. Ya esto no es un problema de que fue, soy Gonzalo y que tú eres Leonel. Es un problema de un país que hay que darle una respuesta, de un país que tiene situaciones y que ya la cosa hay que terminarla. Ya llegamos porque en toda parte tú quieres estar primero, ¿verdad? Y para eso se hace una elección, para ver quién pueda ganar. El que ganó, ganó. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.